Y en otras noticias para que lo veas con tu mascota. La madre atrapa al perro ayudando a su hija a descender la ropa. ¡Hala, qué chévere, ¿no? El mejor amigo, chico. el mejor amigo. Y solo él era mi amigo de verdad. Tirulais. <risa> No tengo timbre, grite, y de paso, se desahoga. <ríe> Qué buen timbre, ¿no? <ríe> Vaya, todavía huele a pobreza. Cuando puse punto y te paso mi WhatsApp, y nadie comentó. <ríe> Creo que no me vieron. El delivery llegando a mi cerro. <ríe> Eres mi ídolo. Si ves esto, te quiero. Mi mamá, ¿estás borracho? Yo, si estuviera borracho, ¿podría hacer esto? <risa> ah, ¡Maldito desquiciado! Noticia, noticia, noticia, noticiosa. <risa> Expulsado del bingo por decir por el culo de la hijo cada vez que salía el 5. Bueno, se te advirtió, afuera, vámonos. Oye, sin empujar, sin empujar Yo, ahí le vi El profe pide tareas como si enseñara bien El profe, a ver, ¿quién es el que tiene? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Gente, me olvidé de darles una manta No mames, morra Deja primero Deja primero que lo bautice. No, no tienen piedad ya, ya no tienen piedad las chicas Golosa Cuídense chicos No me asustes Me, no pienso gastar mi dinero en cosas innecesarias No No Eso No, pero ya hasta ahí nomás, hasta ahí nomás Llegó el momento de madurar Supongo que los viejos hábitos nunca mueren Cosas que me asustaron la primera vez que la vi. Uy, ala, ala, miedito, qué miedito. Oh no, qué oscuro, qué oscuro. ¡Ahhh! Ah, ah, sí, sí, sí, me acuerdo de ese video, ese sí da miedo, da miedo, chico, no lo veas, no lo veas. <risa> Vamos a ser padres. <risa> no, qué miedo. Qué... ¡Ahhh! ¡Ay, coño de su madre! Coño de su madre Hola bebé ¿Vas a venir? La traigo muerta Soy su novia Le avisa Le avisa por... Miren el tamaño de esos ovarios. Los modales hacen al cacho La falta de respeto abunda por aquí ¿Qué pedo? ¿Qué Igualito <risa> Igualito <risa> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Estoy viendo doble Noticia de último minuto Noticia, noticia, noticia, noticia. <risa> China construyó una estrella artificial Seis veces más caliente que el sol Ya piratearon el sol ¿eh? <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué vergas?! No, ni me acabo de ver al espejo y en serio pido disculpas a la gente que me ve y no puede besarme. ¡Perdónenme! <risa> a alguien tan hermoso como yo se le puede perdonar lo que sea. Había una chica que me gustaba. Es hermosa. Pero ella no me hacía caso. Por supuesto que no. Luego me enteré de que le gustaba ver anime, entonces comencé a ver algunos animes solo para poder platicar con ella sobre eso. He decidido dar el paso. ¿Pero si no tiene piernas teniente Dan? Pero cuando por fin me empezó a hacer caso, le dejé de hablar porque me quitaba tiempo para ver anime. ¿Cuál <risa> <risa> se hizo? Otaku. ¡Oh! de mi hija era doctor. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico físico nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania. Mujeres aprendiendo a usar Photoshop el primer día. Hombres aprendiendo a usar el Photoshop el primer día. Tres, dos, uno. Mm. Esto es arte. Aprecienlo. Cuando piensas que la vas a cagar Y la cagas. Felicidades, eres un profeta Mi profe canceló su clase para que todos veamos Bob Esponja Con él, ya que no tiene con quién verlo Y solo me conecté yo A su, a su, a En mis tiempos sabíamos cómo llamar a alguien como tú Sí, ¿y cómo? Héroe Hombre fiel, cariñoso, amoroso, tierno Existen las mujeres Bueno a este le vamos a ignorar Cuando ves a la inalcanzable de Facebook Sin filtros en la calle Vieja, no te preocupes Voy con mi compadre de viaje Aguanta, aguanta, aguanta Qué una cara. Una simple fantasía Una historia de amor muy bonita Muy romántica y me cago en toda vuestra Y en otras noticias que no te la crees No, no, no te la vas a creer, no te la vas a creer Coge un cachorro perdido Tres años después, descubre que es un oso Hola guapo, ¿tienes novia? Sí, y la amo Hijos, aplausos! ¿No te gustaría tener dos? Ya tengo cinco Gracias Se ha vuelto completamente loco ¿Alguna vez se te olvidó algo en un motel? Excelente pregunta Mario González Sí, que tenía marido <risa> ¡Ah, se su... ¡No! <risa> ¡Hala! Hashtag, así son todas Lo bueno, que Jorjito se va a lucir en la marcha ¿Jorjito? ¿Qué pedo? Lo arruiné, Ang Era mi momento de la verdad y lo estropeé por completo Como se cortan el cabello los noobs Como se cortan los cabellos los pro ¡Hombre no van Solo los hombres Los machos <risa> Niños antes No importa Me caí del segundo piso Igual me sanaré Niños ahora cuando les alzas la voz Eso casi me mata <risa> ¿Me permites un minuto de tu tiempo para hablar de la palabra del señor? No. Me espantaste. Ay. Ay. Bu fue condenada a 10 años en prisión por...